Puesto. Un zapato puesto y el otro no. Diddle, diddle, dumpling, hijo yo. El zapato puesto y el otro no. Diddle, diddle, dumpling, mi yo. Su esposa, el granjero y su hijo, ay oh el de río, el granjero y su esposa, se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera, ay oh el de río, se llevan a la enfermera, la enfermera, de enfermera. el perro y el ratón, ay, oh, el el río, el cato el perro y el ratón, el queso y el ratón, el queso y el ratón, ay, oh, el el río, el que soy el ratón, el que se queda solo. El queso se queda solo, ay, oh, el río, el queso se queda solo. Marcó uno y el ratón bajó. Hicoridi, coridoc. coridoc. El ratón sube al reloj. El reloj marcó dos y el ratón bajó. Hicoridi, coridoc.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 Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Una salto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana ¿Una? Una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 cama y el más pequeño dijo a moverse, entonces todos se